Sé que no duermes tranquila Que ese sol ya no brilla Sé detrás de ti camina Esa maldad que te lastima Perdí mi libertad The Por tu maldad, por tu maldad Pero quiero escapar de ti Is that a cause?